¿Qué color eliges? ¿Verde, rojo o morado? Pues elijo, el verde. Venga. Eso, miren. Un on. Se llama Duciniigo. Campaña que Está ya a Ya Pereza que en duda, Pereza. Bueno, el ahora me bueno, su visitando su, vamos, eh, la agendar en Soramena, no la tuve a ir en Causa pillova te bueno, en que está, pero confina la Dago, está. Bai, ba, bai, ni, o sea, confinamiento ando, eraman, eraman, en arrehen, ba, bai, bai, bai, e, o sea, da, eh, e, e, kintzak egin kalean, bilera, txikiak, pizkat, hori online formatua, pizkat, e, gutxiago erabiltzea, pizkat, hori, hori osondo atortzen aida, eta, bueno, bai, pizkat, jendea ikustea, nahi zeta, hori, hori, ba, gure, e, baina, bueno, bai, ondo. Claro, y custea, eh, porque para hacer política, la verdad es que, con la gente mejor que en casa metido, ¿verdad? Por cierto, claro. que tú, política, vamos, eh, estudios, eh, práctica profesional, o sea de todo. A ti la política te gusta, pero de verdad. Sí, pero mira, justo lo de los estudios es una cosa que no pensaba, que no pensaba hacer, porque yo siempre había querido estudiar periodismo. Luego, ah. pues, con esas cosas que piensas, con 17, 18 años, pues, dije, bueno, ya... Quiero meterme en comunicación audiovisual, o sea, algo parecido pero no exactamente lo mismo, pero no me alcanzó la nota por muy poquito, mm. por unas décimas y dije, bueno, eh, tenía muy claro que quería estudiar en la IOA, en la, en la PV, mm. que no quería moverme en ese, en ese... Y bueno, pues empezamos políticas con la idea de hacer comunicación audiovisual, pero bueno, luego seguimos, seguimos adelante porque, bueno, una vez que haces también el grupo, pues con la gente de clase y demás, pues... Y, pues supongo, sea de cuesta. y supongo que engancha también, ¿no? Quiero decir que igual no, no, no lo había has pensado al principio pero una vez que te metes empiezas a, a darte cuenta de que, sí, de que la por, cosa te gusta porque además esa facultad es como muy, muy viva sí. eh, pues hay un montón de actividades yo había empezado ya a participar en política y en, movi y en otros movimientos pero en la Uni pues bueno estuvimos en, en Le Quincha en Izquierda Universitaria antes en otras movilizaciones contra el plan Bolonia bueno entonces eh, bueno pues engancha un montón de actividades charlas seminarios hay gente en la universidad, o sea, profesores y profesoras muy interesantes. Yo tuve la, la suerte de, de estudiar con Leta Mendía, con Ibarra, también con con Roberto Uriarte, o sea, mm. que ahora curiosamente nos volvemos a ver en otro, sí. en otro lado con Andoni y o sea, bueno con un montón sí, de sí, gente sí, que, sí. Que, que, hemos, vamos, que hemos aprendido muchísimo que a veces más que estudiar asignaturas estábamos bueno, pues, recogiendo su, su, experiencia, mm. su experiencia militante Aranchelizondo, vamos, un, montón, sí, montón, de, gente, ¿sí? un montón de gente que que, bueno, que tiene su protagonismo ahora mismo en política, de una manera sí. u otra, pero que, que, está, que está ahí, sí. Exactamente, decías la universidad que es muy viva, es verdad que la universidad es muy viva, uh -huh. hay mucha... Eh, yo creo que, y, y precisamente la pluralidad es una de las cosas más, más potentes que tiene para estar viva, y en concreto la facultad. Yo, por ejemplo, cuando está en la facultad uh -huh. de Ciencias Sociales sí. y la Comunicación, tiene nada menos que cinco grados, antes cinco licenciaturas, uh -huh. estudia periodismo, ciencia política, sociología, comunicación audiovisual, eh, publicidad... Y eso, ese, yo me acuerdo cuando estuve en el equipo de dirección de, de, la, de la facultad, está con, 15, con los cinco grados, eh, claro, el equipo de dirección era mixto. Entonces, porque al final parece como que la, la, la profesión te configura un poquito. Y cuando te relacionas pues solo con juristas, como en mi caso, las, la visión de las cosas es como la perspectiva sí, de las sí, cosas la, es una. Mezclas, ¿sí? Y cuando sí, mezclas sí. perspectivas, claro, hablar, tratar el mismo asunto con un jurista, un sociólogo y un periodista, o sea, la riqueza uh -huh. es, se nota un montón. O sea, la, el pluralismo es un valor, ¿no? Sí, es te... un valor. Bueno, y Euskadi es, es así, eh, es muy, muy, muy, muy plural para bien y bueno, pues tiene sus eh, dificultades también de, de gestionar y en la facultad las, las vivíamos. Era también otra... Otra época, para bien y para mal, pues como cada, mm. cada época tiene sus, sus ventajas y sus y sus desventajas, pero yo los lo recuerdo con bueno pues con mucha bueno pues con mucha intensidad. De hecho, teníamos que actividades eh, todo el día, o sea, no voy a, no voy a comprarlo con la, con la mm. campaña, pero vamos, estábamos yeah. siempre eh JQ con un montón de de actividades, movilizaciones y también con la parte académica, claro, pero, pero bueno, le dedicamos, no sé si las mismas, o, o, pero muchas horas, eh, sin duda, a, bueno, pues a, a la actividad política estudiantil y, sí. y además si lo raro es que no coincidiéramos eh, por allí, porque bueno, pues eso, me tocó con, con porque Roberto, Porque te tocó con ejemplo, Roberto, te, te podía sí. haber tocado conmigo, pero te tocó con Roberto, es, sí, sí, si Sí, sí, no... mucho de lo que... De lo poco mucho que sé de, de constitucionalismo, lo sé por él y por Andoni, por, por, sí. por esta serie de, de personas, ¿sí? Uh -huh. sí, ¿sí? Sí, pues no, lo que dices, es, es verdad que el pluralismo, la diversidad es más complicada de gestionar, pero los resultados son mucho más, uh -huh. más ricos, mucho más vivos y mucho más interesantes. ¿Sí? Uh -huh. ¿Y echas de menos la uni o cómo, cómo estás viviendo esta etapa? Pues mira, la verdad es que casi no me da tiempo. Eh, fíjate, eh, vaya cosas, ¿eh? Pero, pero, pero está siendo todo tan frenético que casi no te da tiempo de, de pararte a pensar qué es lo que tenías y qué es lo que tienes ahora y dónde te sitúas, pero, hombre, sí que se echa de menos. O sea, sin, sin que haya llegado a una reflexión muy profunda sobre la cuestión, pero sí se echa de menos. Se echan de menos muchas cosas. Pero también es verdad que esto atrapa tanto, está, absorbe, bueno, atra más que atrapa, absorbe tanto, que no te da tiempo de, de pensar demasiado las cosas y entonces es más difícil echarlo de menos. Pero bueno, en todo caso... Volveré. Claro. Eso, seguro, volveré. Esto no es para siempre. ¿Es para siempre? Para... ¿Tú, ¿Tú crees que es para siempre? Tú, mm. tú... Porque, bueno, tú sí. eh, tienes experiencia ya parlamentaria, has estado en la, la anterior legislatura. ¿Es tu primera experiencia política institucional? Institucional, sí, pero yo sí. en política, o sea, no sabría decir eh, cuándo eh, empecé a, a participar, porque si bien o sea, en mi familia no hay eh, una tradición política de militar, aunque sí que, me, por ejemplo, mi padre sí que pues eh, de joven en la transición pues sí que sí que militaba en, en el Partido Comunista pero no, no había una, eh, esa militancia pura y dura de, de partido pero sí de inquietudes de, de todo tipo pues, la sindical por parte de mi padre eh, mi madre pues eh, que, es, eh, que ha sido eh, maestra toda su vida, desde los, mm. desde los 19 años en, en Herandio, mm. pero luego sobre todo en el pueblo. O sea, mis familias de, de del norte de Burgos, y bueno, pues eh, yo me acuerdo de muy pequeñito ya, eh, bueno, pues querían el gobierno entonces eh, poner un cementerio nuclear en, en el pueblo. Mm. Éramos uno de los, de los pueblos candidatos. Y yo recuerdo ir con mi madre liderando ese movimiento vecinal mm. de un pueblo muy pequeñito, mm. que era, pues, prácticamente ya no vive, no vive nadie, y yo desde entonces, pues, eh, pues estábamos participando en política, eh, haciendo fiestas reivindicativas, eh, movilizaciones, caravanas de coches, cuando todavía no teníamos eh, esa conciencia sí. medioambiental tan creada, aunque fuera sí. una movilización por el, por el cementerio nuclear. Y luego eh, en el pueblo, pues un poco manteniendo, eh, porque los que venimos un poco de pueblos eh, pequeños, aunque yo he nacido y he, me he criado en Bilbao, eh, la vinculación con el pueblo ha sido, ha sido muy grande, familiar y con los amigos y con las amigas y, y los que hemos estado allí, pues bueno, siempre veíamos cómo se iban apagando mm. y bueno, pues siempre intentamos organizar pues alguna alguna actividad, alguna fiesta, tuvimos una revista, o sea, que hacíamos... Es, para mí es que todo eso es hacer política, claro, ¿no? es la política institucional claro. que tiene sus... sus claro, tienes, estás más expuesto, pero, mm. pero bueno, para mí sí que... esos son los orígenes, ¿no? Pues esa lucha antinuclear anti y un mm. poco... En el pueblo y luego en el barrio, curiosamente, eh, pues en mi, en mi barrio, hasta que empecé a entrar en el, en el Gasteche, que luego desgraciadamente lo, lo, lo tiraron abajo por otro tipo de, de intereses que es lo único que teníamos, pues en la... En la parroquia del barrio, haciendo las actividades de, vamos, del día a día, intentando organizar eh, pues, bueno, pues alguna tía solidaria, y bueno pues así, así empezó. Y yo creo que ha sido como un, siempre participando. Eso, eso, desde luego, otra cosa es si la política institucional solo ha sido estos últimos... Casi cuatro años, pero bueno, en, yo entré bueno, en gasto de comunista aquí en Izquierda Unida pues con 16 años. O sea que siempre. ¿Para de los tempranitos? Sí sí, sí, sí. Fue con. Yo creo que hay, o sea, la parte de mi generación, hay dos hechos que yo creo que nos, nos han marcado. La Lobo, en parte. Que, que yo creo que fue de mis primeras manifestaciones y organizamos la, la huelga en el, en, el, en el colegio pidiendo permiso a, a los Aitas y a Itayama eh, curiosamente eh, y luego también la la guerra de irak o sea sin duda claro. sin duda yo creo que para mí lo que más eh, lo que más nos ha marcado ha sido esa lucha pacifista eh, eh, luego también coincidió con, con una frase que a mí me, me ha marcado mucho y que por ejemplo en esa revista del Pueblo la, la poníamos de cabecera mm -hmm. que es Malditas las guerras y los canallas que la hacen, que decía Julián guita cuando mataron a, a, su, a su hijo fotoperiodista. Esa lucha para mí es la, la fundamental, la lucha por la, por la paz porque es la, la base para que, para que la gente, pueda, la gente podamos vivir. Sí, en y en nuestro país además la lucha por la paz tiene otra connotación, que sí, no, sí. No, es la, no es la guerra de Irak, pero bueno, pero la, la cuestión paz-guerra la, la tenemos muy. Sí. El sufrimiento que genera la guerra lo tenemos también muy interesante. Sí, y, y bueno, como, como lo has traído aquí, eh, yo, eh, justo fue profesor mío, Sabidas Casíbar, que fue, fue portavoz durante un tiempo de Gesto por la Paz, y también es un tema que, que, me, ha, que me ha marcado muchísimo. Sí. Pues ir con, con AMA, especialmente a las, pues a las pequeñas concentraciones sí. que organizaba Gesto por la Paz en los. Sí. En los barrios y luego también, bueno, pues el sufrimiento de, de todo tipo que hemos tenido en, en Euskadi, porque yo creo que esa parte humana de, del sufrimiento que, hay, que acarrea la violencia, yo creo que, aunque no lo hayamos tenido directamente, siempre hemos conocido sí. a alguien o pues sí. alguna persona que ha sufrido el terrorismo de ETA o algún, o algún preso que está muy alejado de sus familias y hemos tenido ese sufrimiento muy cerca. Sí. Yo creo que es un tema que tenemos que, que trabajar para que, sí. bueno, pues que esa paz y eh, esa convivencia entre todos, pues eh, lo que decía es el pluralismo que tenemos aquí. ...que tenemos que ponernos de acuerdo en, en mm. muchas cosas... ...como ahora reivindicamos ¿no? el acuerdo de, de las izquierdas... ...pues bueno, creo que tenemos que, que tenemos que, que trabajarlo sí. mucho Sí. Mira, eso que decías de, de que todos conocemos a alguien... ...que ha estado en, en todas las partes, en todos mm. los bandos... y es, es ...yo creo que es una de las características y es buena... ...precisamente mm. porque es más fácil entender a, al, al otro, sí, sí. al adversario político... ...y es una de las características que tenemos en Euskadi... ...y es que casi todos tenemos a alguien... Y eso, para, para mí, por ejemplo, fue también cuando cuando, estuve, cuando he estudiado el modelo canadiense y ver, por ejemplo, en Quebec, esas dos comunidades enfrentadas que, que dieron además lugar a, a un libro que se hizo muy famoso que le hablaba de las dos soledades. Eran comunidades absolutamente separadas. La francófona y la anglófona que no tenían ninguna relación. O sea, en, entre ellas eh, no se producían ni siquiera matrimonios mixtos, apenas se producían. que eso produce un una desconfianza, la, la falta de conocimiento produce una desconfianza que es muy difícil de superar. Y, y fíjate, luego, no en vano, yo, así, claro, también se entiende. Charles Taylor, que es uno de los padres del comunitarismo y del multiculturalismo canadiense, no en vano, eh, claro, era hijo de francófona y anglófono. Es decir, que Gracias el nacer... De, claro, casa. es sí. que el nacer ahí, el, el poder comprender las distintas realidades y las distintas perspectivas te da, te, te da mucha más capacidad para para afrontar los retos de, de la gestión de la diversidad, yo creo. O sea sí, que... yo, yo creo que... O sea, como, y es algo o sea, dentro, que en Euskadi lo tenemos... Dentro de Euskadi lo tenemos, pero o sea, a mí una de las, como, como te decía, ahora con el tema de, de la paz, son los temas en los que yo desde siempre he sido como vasco, además, mm. o sea, el internacionalismo, esa, esa, esa sensación y ese sentimiento de pertenecer a un mismo planeta. Ahora, eh, por suerte se ha puesto de moda y esperemos que sea para transformar sí, el sí. tema de que somos interdependientes, pero no solo a nivel de comunidad pequeña, sino a nivel de todo el planeta, que todas las decisiones nos afectan para bien y para mal. Y yo creo que es uno de los temas que también en estos últimos años eh, hemos, hemos trabajado mucho, de, de, de que tenemos que convivir, no solo aquí en Euskadi, sí. en el Estado, sino en el conjunto del, del planeta, lejos de, esas, de la paz en el mundo, ¿no? pero que, que tiene que ser de verdad. O sea, que sí, tenemos sí. que vivir, que somos seres humanos, que tenemos que, en las sociedades complejas pequeñitas, pero también en este mundo global que tenemos que bueno el coronavirus yo creo que nos ha nos ha ayudado a, a ver que bueno lo que pasa a miles de kilómetros de aquí al final nos acaba nos acaba afectando y yo creo que eso es uno de los temas que tenemos que, que trabajar que muchas veces se nos se nos olvida no lo decías antes por ejemplo lo que habías trabajado en el Consejo de, sí. de Europa con el con el pueblo kurdo pero sí. Por ejemplo, una, un tema que hemos trabajado mucho en el Parlamento es cómo la actividad económica de Euskadi también afecta en otros claro. sitios. Fuimos a CAF el otro día, ese tren que va a hacer en Palestina, eh, están los temas de América Latina, el papel de la cooperación vasca en, en América Latina. Tú eh, has trabajado todo. mucho ese, ese ámbito, ¿verdad? El, el ámbito de la cooperación, desde digo desde sí, la sí, institución. En la institución. Ha sido y, uno y de an, tus. Y, a, y antes, y antes porque, también. Eh, o sea, yo estuve. O se ha trabajado en un montón de cosas, precarias muchas, y luego mm. donde lo que más me he dedicado y, y donde me gustaría, una vez que la parte institucional de la política la dejemos a otro, otro lado volver es al mundo de la cooperación internacional, mm. ahí he estado muchos años, también, primero de voluntario y luego como bueno, pues como técnico, asalariado, asalariado, como técnico. Mm. en unas condiciones también, no es un sector tampoco muy boyante muy en, mm. en lo económico, pero haciendo un trabajo que era, era muy gratificante, que era de muchas horas, muchos proyectos en, en un montón de de países, me ha tocado hacerlo desde aquí, bueno, pues en algún momento también me gustaría moverme para, para poder hacerlo, sí. ¿Vale? Bueno, va ba, eskola baina ere egiazateko, egia da nire amarekin, ez duala Euskaraz hitz e, egiten, baina nire ama, maistra izan zen, eta azkenean urte asko eman zitun e, ikasten, eta etxean ere berarekin, sufritu genuen, esaten dut, hor asko e, eman zitulako, eta barnet egietara juten eta oso txikiagin, eta hostia, ama juten da barnet egira, no, bat, ama ikusi gabe, horreitxarekin <laughs> godu, eta bera, azkenean, hori ba, Euskarik zuen eta Euskaraz eman zitun klaseak, eta niretzat beti izan da, ere sentsu sentsu bueno, gero izan no en sorte ai kastetzean, bueno, ba, lehenengo eta gero de ikastea eta begiala egune horrakotasunean nire bizitzan ez dut asko erabilli, baina askengo urteotan asko, asko gehiago ba nire bikoterekin adibez euskara egiten du goetxean eta gero eh, Niricha Tisanda, Descubrimiento de la bat, GURTEOTAN, urteotan gehiago, Bueno, banekien, eta NEQIEN, non, baina euskal va buscar cultura, va e, a hacer música, va es hacer SQUIEN GURTEOTAN, va a hacer SQUIEN GURTEOTAN, ASCO, ASCO, ANDITURA, ANCERQIEN, ANDITURA, ANCERQIEN, Beste vesten mucho batean, gure guiris kuncha onetan, bueno pasaste la cultura, música, da, bai, y eso era um, a ere era gure chato txatozo... As que markatu gurteo tan marca tú digo diversas con música, o sea tal de Berlín y yo sortu dira, eta beste te va a chuzundir a Dios Berlín Charles la junta. As que Da bueno, bai, Retan, os retanito eta Ere bai, e, Ni que usted nacionalista que es Gareth, Gareth Thatcher, eso ha arrantito a dar, us que era May Thatcher, Benetan. As goza bai. bat. Y yo nén ama Nola ikusten dituzu juntear. No le he costenido ni gustu ikusten dut iluzioz. Hori lenik eta behin eta hori hala ikela, autezkundeak orain ikusten ari garena markua soitzia dagoela, baina askenean beti hitz egiten dute besteok gure proposamenari buruz eta hori seo seresan nai esa nei du eta nikuste dut merezi dugula herri besala, merezi dugula eske eske herri besala merezi dugula mugimendu sozialak nola sea ze, berachak diren hemen beste beste gobernu bat. Bentsat, zaiatzea e, la urte, eta gero, txartu egiten badugu, ba, jendeak esango, esango dugu, baina berean irukotea posiblea da, baina ere, nik usteet, eta orain e, ba, kolektiboekin e, izaten ari garen bileretan, beti izaten diet berdina, en plan, book gure proposamena hori da, hmm. eta zaituko gara, baina behar dugu kalean e, mugimenduak egotea, mugimendu sozialak entartzuak izatea, eta, bueno, ba, ba bestea, ba bestu berdenean eta ere presionatzea presionatu behar dutena eta nik uste horrela beste euskadi bat eraiki eraikielko dugun horrengo laburtetan eta segurueski eta horrengotan gu beintzat gobernatzeko prest, ezta? Hori da gobernatzeko prest eta bueno ba, jendea, o sea, eskenean gure gobernatzeko prest hori da, eh ba, errealitateara eraldatzea, enplegua sortzea, enplegu duina sortzea eta bueno ba, eta beste mi jeca, bueno, va a marchar en begira es que eh, Portugalen ni nada. cuñal esaten no hay nada. Es Es que no Es que no Es que no hay nada. Es que no hay nada. va que bai. que no Eskerrik asko,